Mi nombre es Antonio Almeida, ingeniero en gestión ambiental, miembro de la Fundación Central llenas de Ciencias, Culturas y Ambiente. El acompañamiento a la nacionalidad de inicia en el año 1997, estructurando una mesa de diálogo conformada por diferentes actores, como el Estado ecuatoriano, la nacionalidad Psicopay, observadores internacionales, la compañía petrolera de ese entonces Occidental Petroleum. El objetivo de esta mesa de diálogo fue estructurar un código de conducta que permita establecer un diálogo horizontal entre los participantes. En el año 2005 se constituye legalmente la Fundación Leanas de Ciencia, Culturas y Ambiente, con la finalidad de fortalecer los procesos desarrollados anteriormente, definiéndose en dos ejes estratégicos. Acompañamiento jurídico para la titulación de territorios, legalización de empresas comunitarias, acompañamiento en justicia indígena, entre otras. El segundo eje consiste en desarrollar proyectos productivos sostenibles, como el cultivo del paiche, cachama o y el sábalo. Los beneficios de la piscicultura nativa en lo ambiental es la recuperación de las especies de peces la conservación de los ecosistemas frágiles donde están ubicadas las comunidades indígenas que son parte de las zonas de reserva. En lo cultural, las comunidades recuperan sus dietas ancestrales como el piaraka, luchumanga, el, el maitu. En lo económico, se dinamiza la economía local con la venta del excedente de la producción. En este contexto, en marzo del 2021, la Fundación Centrolianas firma un convenio de cooperación interinstitucional con la Asociación de Productores de Paiche, Azorapaima, con la finalidad de fortalecer estos procesos de cultivo de especies de peces amazónicos y fortalecer también la comercialización. En cuanto a los sistemas de alimentación, la Fundación Centrolianas ha implementado mecanismos muy prácticos que se adaptan a la realidad de las comunidades de indígenas, utilizando el bore, productos como la yuca, papachina, maíz, entre otros. Esto baja los costos de producción y deja mayores ganancias, utilidades a las familias y grupos de piscicultores que participan en los proyectos. Esto genera un producto de alta calidad y de manera orgánica.